así le estaba robando la que quede la Repúblico. <risa> dice que, otro con, me el vuelo, dice que con una pastilla para dormir se hubiera calvado en el así avión Seguramente así. te va a durar el no, mañana, dice pero... que... No, no, y me, para, para le vaya a decir a, a la que, no. que le inyecten para llegar bien cómodo que sí. sí. Rabiafobia le da a este porque a no, Morsea lo va a agarrar Le eh. no, no, en Sí, a ver. Le sí, a ver. La de la hay, hay dice es que el avión. a la que va a agarrar en en la a Europa y duraron 12 horas. en a y tomaron una pastilla, subieron y dice que no, no sintieron vaya nada. Kevin. Vaya, vaya. No Kevin a rata, ya, No me puede decir que no se puede juntar que tomó porque si sí, ella si sí, le diera. Es que siento, Espérame, espérame. Kevin, vamos a probar. Te vamos a dar una pastilla y te vamos a encerrar dos sobre ah. sí, ella. Sí, si sobreviene un ataque, entonces sí vas a bien. Pero, pero, en, ruta, el en el cabrón, es como a las 12 en el propio solazo. Las tías nunca abrieron los ojos, Dios. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Luego está la ida para el microbull. Del microbull se yo otra vez microbull y luego el siguiente yo otra vez microbull y microbull y todo ah, el tiempo. Ajá, es microbull. Va a mordiendo gente a 10 y, ¿Y siniestra, además. No, sí, sí, no podemos Sí, no aguanta. ¿Esta no, queda? Uno. Bueno. no le digo que rabiafobia, no. es ¿eh? Pues no, no, no, no, <risa> no, rabia de eh. Dios, rabia de Dios. Porque mordió una rata. Bueno, pues, ah, pues, entonces, gracias. Héctor, pueden atrasar el vuelo y esperarnos que lleguemos. Sí, Todos sí, todo sí. aquí quedan sí. en casa, ustedes claro, no no lo lo de la gracias. Para ¡Muchas gracias! Johnny no se puede echar para atrás que... También a la le prometieron un agua de chile. dos días, porque dos, tres días es cuando nosotros venimos. Una, una, sí, semana. ¿Una semana? Nosotros venimos. Una espero. semana no, no. tiene que ser de restauración. Sí, ¿de qué sirve? ¿Una semana ah, o...? Vamos a checar. Sí, Vamos a checar. cómo sí, sea, la, la, la, la, la, la, la diferencia, diferencia también. Sientan, porque él no le paga el money y todo. Y depende, ah, bueno, y depende sí, sí. si la gringa le da permiso a Mario. Ay, ¡Exacto! ¡Me ayude! ¡Me ayude! ¡Me Yo quiero... O sea, yo cumplo año 4, ¿Y ustedes qué día vendrían? El 10. El, 10. el 10 vaya como ¿Qué día, va? día podría ser yo? Ah, bueno, Solo invitar una iglesia va porque no voy a cansar un montón de iglesias Para, para Vaya igual, quiero mucho que llenar todo ese Todo lo que sí va a donar Jonathan con las bebidas y el agua que ya está ahí. Allá seca y cintura de casa. Tomaré el hijo Johnny que puedan hacer eventos allí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Ah, no, no, no, no, no. Sí, la, ya es grande, ah, se imagina que va a donar un terreno para la ¿Y qué que le va a mal, mal, y mal, y y que ¿Qué? ¿Qué ¿Qué qué? le va a donar lo demás? Dice que como se va a ver bien chiquito todo lo que le va a donar. Lo demás. Ajá, Ajá, la ¿Sí? otra iglesia va a Yo le voy a donar allí una foto de arriba de la casa Desde mediodía, No, mejor lo hacemos aquí en la grama porque porque allá estos bichos. Bueno, para ella lo está haciendo... No, no, no, no, que sea así y se vea, ponerla de blanco, porque Clarita va, ahorita no tanto va. pero la Jenny tiene razón ya, A ver qué dijiste No, pero vos con chacadita llegan, güey sí, ¿no? ¿no? Entonces, ahí ven Sí, checamos que... de... Sí, vamos a checar y uh, les avisamos Sí, si así dan ganas a veces de quedarse no sé, Cuando nosotros vamos a trasladar también sí, Como que dan ganas de, de quedarse a sí. Se sí, sí. arrepiente de haber comprado cuando Pero así como ustedes, que no tuvo la familia Sí, no tienen ni niños No tienen nada que no olviden Solo a la 32, mi hermana. Ángela, ah, ah, con, que con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, <risa> no, sabes qué me gusta de Alona que ella toma toma buen sí. humor la lucha. sí, sí, sí, sí es cierto. No hay, hay algunas que tal vez se podrían enojar ¿no? pero ella misma hace broma. De... sí sí. Es que yo, yo hay muchos que lo quieren ocultar pero yo todo lo publiqué y me ay, han dicho exacto, desde lo que digo ay pues exacto. sí yo lo hice es porque yo quería Y luego no no, pude no no puedes ocultar no, no, no, no, lo que te da el sol y que la verdad, le aseguro que el 90% de mujeres quisieran hacerse lo que Londres hizo. Sí. O se cambiarse una, una, una parte de rezo. Le aseguro que el 90%, la diferencia es... Yo soy una de ellas. No cualquiera lo hace. No cualquiera tiene para hacerlo. Ah, exacto. Y el valor de hacerse también. Yo quiero lo mismo que la chicha, la nalga, la No ocupas, no ocupas. Si sí, Mario te dice, está bien. Si sí, no se va No, porque como dice. Él... Pero no ocupas. mira Nada quiere decir nada. Ahí está yo, Sally. Eh. Ahí está yo, Sally. Dígate, papi. que nosotros sí, lo hizo porque necesitaba. Es que yo sí necesitaba. Pero todos necesitamos, aunque sea un poquito. Si sí, sí, sí. no te esperara, ya te mandara a un cambio chiche, la Si sí, no te esperara, la no, lisa, no, la, la nariz, no, los pómulos. No, hay, no, hay personas ¿no? que no lo esperan. No ¿Quién, ¿quién le hace caso a la lejana? Digo, la loca esta, bro. <risas> <risas> <risas> <risas> <risas> hay personas que no Pero espérame, él está diciendo que yo me haría eso, pero le apuesto de que si él dijera en tome, cabrón, le regalo las cirugía Cabrón, pensé que había dicho. dicho. verdad, bravo. Mira, yo le voy a decir. Ay, no, o sea, no, sea yo con ejercicio me... nunca cambié lo que yo quiera cambiar. No, pero Yo no hice pero que era que era creo, la no creo que hiciera las, las todas las semanas ejercicio. No. Es que tú no me no. conociste hasta ahora de No, ¿No? Es que, es no que te ella te estaba vestir? como la Alejandra. ¿Cómo? ¿Cómo? No tenía nada y nada. No. No. No, Entonces ella se puso. Entonces esto no es nada. Lo único que tenía ella, lo único que tenía ella era papada. Sí. Ah, papada. Y se la quitó. Y luego lo que no tenía se puso. Y ahora hasta Julio anda con. ¡No, no, no, de no! ¡Ahí viene la Jenny! ¡Ahí viene Julio! Julio! Sí. allá con unos pinches negros <risa> <tener> <risa> pinches negros <¿Tú? Pinchelero>, dice <risa> no, también pero, pero la así gordito y así ah, carita de niño ah Sí. Ya se fue la otra. Al regresar del viaje, del viaje tal vez nos, nos encontramos de nuevo. No, no, no, Igual sí. ¿Sí? sí Vamos a planear. Ajá. Sí, a ver, ya que están aquí y si se, se toca la ir. diferencia, sí. pues vale, la pena. Mario por Mandilón viene la tarde. Sí, sí exacto. No, la Mandilón, Mario. ay, No nos ha demostrado que es Mandilón. Disculpeme. Ah, ya descubrieron. la, la Jocelyn quién más? Espere, lo más loco. Que se buscó a las dos Jocelyn, o sea, tocar a las dos. Ay, mira, mira, ¿Le, Le gustan todas las Jocelyn. sabes qué es lo peor del caso? Dígame. Que ¿No? sí, su novia ve mi canal. Ah. van a pegar. Y, y cuando vino, cuando yo lo conocí, Mario venía por mí, pero como yo no le hice caso, allí, ¡Ah! yo le hice caso como yo no le hice caso, se fue por la Chiclín. y como la Chiclín ah, tampoco sí. le hizo caso, me fue por la Yoseli y, y después no. como la Yoseli no hizo caso, Sí le la ¿Sí la hizo caso. se y la otra yo se le hice tan las dos le hicieron, sí, no, la la dos no, hicieron no, caso oh, se vino por una luego por otra y, y, la y luego por la otra, y, y, por la y, otra. Y, y no se no iba a la cuarta la, la cuarta, cuarta. <ríe> me dice suegra también y poniéndole a la cuarta ah, ama usted dice que se, se sí, llevó a sí, la cuarta ¿Te quiere llevar la cuarta a también La ahorita le puede dar o ella, la cuarta la cuarta, la cuarta. La cuarta, la cuarta. La cuarta, La cuarta, la Yo dije la cuarta, la cuarta. La cuarta cuarta. Así es la cuarta vez. Para medir la chibola cuando uno se dice así la cuarta. La, la mía es vale la cuarta, A ver yo. Papito, así la mía. Quedarme otra semana. Yo también, vamos a averiguar. Ah, no, y a lo mejor nos encontramos. Un metro de la selva. Y la digo no, pues no mira, muy chiquito te salen el metro. metro. <risa> no, pero yo estoy dispuesto a quedarme otra semana. Ah, eso, bueno, es eso Mario, de eso Mario. Que de Mario de lo que Mario no alcanzó a venir. De de a recuperar. A recuperar recuperarle cuatro, cinco, días. No, si ahorita que no estemos nosotros, ustedes pueden aprovechar de grabar también para su canal. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Los vamos a dejar porque tienen junta ahí. Sí, gracias, interrumpimos.